Vale, vale. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos todos a este, a este nuevo espacio de meditación en la que hoy la verdad es que vamos a hacer una meditación muy muy especial. Mirar, en el, en el encabezado os ponía que, que realmente nuestros sueños o aquello que, que pensamos que es inalcanzable en realidad ya está vibrando en una realidad, ¿no? Y no cabe duda que, que el estado emocional de, de esa persona, de cómo se encuentra, de cuáles son las emociones que está viviendo, desde luego es muy importante y muy significativo a, a la hora de soñar, porque, porque es lo que va a ir condicionando de alguna manera también sus, sus proyectos, ¿no? Lo, la neurociencia, de hecho, ya está proponiendo que el cerebro um, lo que hace es construir una imagen de la realidad que está percibiendo, ¿no? En base a informaciones de lo que va recibiendo. Entonces, por eso yo hoy quiero ayudaros a crear este espacio fértil, que es en un lugar donde vamos a poder... Um, no, no solamente conseguir todos nuestros sueños, sino también recuperar la salud perfecta, um, donde vas a comprobar también el, eh, que tú puedes tomar el control de ese bienestar, de tu prosperidad, de tu amor. Y um, comenzando el día de hoy, lo que sí que os voy a pedir es que hagáis esta meditación durante 27 días seguidos, porque si lo hacéis durante 27 días, aprenderéis realmente a, a ir cultivando lo que es el equilibrio y también a integrarlo de una manera ya que sea, um, bueno, pues digamos como algo ya uh, normal en vuestra propia vida. ¿no? Yo en este espacio fértil lo que voy es a ofrecerte la oportunidad realmente de que vayamos a, a crear ese lugar donde no hayan ni bloqueos, ni prejuicios ni creencias limitantes, o sea, es decir, un espacio en el que la vibración de lo que son tus sueños sea mucho más fuerte que la de tus miedos, porque todos podemos tener miedos, ¿no? Lo importante es que logremos conseguir que en ese espacio vibratorio sea mucho más fuerte que esos miedos. Y... Bueno, yo desde aquí lo que sí que te voy a pedir es que dejes que la magia ocurra, que todo es una cuestión de hacia dónde estás enfocando tu energía, tus pensamientos y, y desde luego que alimentemos esos pensamientos uh, positivos, pero no solo como pensamiento, sino como sentimiento. Uh, vamos a hacer que, que realmente esa balanza entre... La acción uh, supere supere a cualquier pensamiento negativo y que tú puedas uh, decir sí a tu vida, ¿no? que es un poco lo que, lo que os escribía, di sí a tu vida. Este espacio fértil va a ir mucho más allá de, de si crees o no crees en tus sueños porque es un espacio donde los crearás. Así que vamos a ponernos ya todos cómodos. Yo os, os invito a que realmente apaguéis el teléfono. Después de la meditación, si queréis hacer una consulta o, o comentar algo, pues aquí estaré unos minutitos más después. Y nada, apaga el teléfono, ponte cómodo o cómoda, cierra los ojitos porque vamos a dedicarnos ahora a relajarnos a permitir que el cuerpo también se beneficie de esa relajación y, y a crear ese espacio fértil. ¿Vamos allá? Venga, yo, yo una de las cosas que voy a hacer es iros hablando en primera persona, porque de esa manera uh, os va a ayudar más también a sentirlo más profundo. Y otra cosita que también os quería decir, os daré un espacio, habrá un espacio en el que estaré en silencio y será el momento en el que podréis sentir todas aquellas cosas que vosotros queréis que se creen. ¿vale? Así que vamos allá, voy a compartiros la, la musiquita para que nos ayude también a relajar porque las músicas también nos ayudan a relajarnos. Vamos a ver si aquí puedo compartir... Compartir. Audio, muy bien. ¿Alguien me puede decir si, lo, si se escucha, que me haga una señal? A ver, ¿se escucha el audio? No, vale. No. Perfecto. Sí, sí. Vale, fantástico. Hago una inspiración bien profunda y saco el aire. En la medida en la que voy sacando el aire, voy liberando la tensión. Relajo más y más y me permito que la energía fluya. Soy existencia absoluta. Soy universo. Soy salud perfecta. Y aquí y ahora me permito ser. Me permito ser, me permito ser, siento como la luz recorre todo mi ser y se limpian todas las emociones. Se van liberando las tensiones y la luz me aporta agradecimiento, abundancia, felicidad y paz. Siento que estoy en la cumbre de una montaña totalmente a salvo, respirando aire puro y sano en compañía de personas que amo y eso produce en mí gratitud del amor. Inhalo aire y siento el amor, alegría, armonía. De nuevo una inhalación. Me siento... Bienvenido, bienvenida a la vida. Y siento la bondad. Ahora se activa la creatividad. Y pienso en algo. Divertido, delicioso, divino. Mantengo mi energía con facilidad y felicidad. Noto en mi corazón la grandeza y la gratitud de mi ser. Me siento hermoso, hermosa. Soy ideal, jovial, libre, tengo más y mejor. Todo es maravilloso Nuevo Soy próspero Próspera Soy resolutiva Resolutivo He hallado la solución, mi cuerpo está seguro, vivo y siento la ternura. Soy ÚNICO, ÚNICA. Aumenta mi valor a cada instante. VIVO. VIVO. VIVO. Yo soy zona fértil. Ahora mi cuerpo se llena de energía divina, de alta vibración y restaura gradualmente todas mis células. Siento la salud perfecta. Ahora gratitud por mi cuerpo y todos mis sentidos que responden gradualmente y mejoran hasta la completa recuperación. Permanezco con la certeza de que ya se ha logrado todo. Siento mi fuerza interior y el latido de mi corazón. Hay una solución. Hay una solución, hay una solución. Soy creador, creadora de mi realidad, de mi vida y soy capaz de crear. una solución, así que mis células entienden el mensaje, hay una solución y estoy en el camino hacia mi felicidad, mi abundancia. El amor y la prosperidad. Siéntelo en tu corazón. Cualquier interferencia es solo un indicador. Porque yo hago realidad mi sueño, lo visualizo y lo imprimo en mi mente y lo trato como real. Mis deseos ya existen y ahora voy a ir repitiendo todo cuanto deseo. Desde el agradecimiento de lo que ya se ha creado. Tengo la salud perfecta. Mi familia está sana y feliz. Tengo una relación de amor fantástica. Y sigues ahora, y sigo ahora, añadiendo todo lo que deseo, todo lo que ya se ha logrado vibratoriamente y que en este instante se está materializando. Tómate un instante. para sentirlo El universo tiene una buena sincronización y me escucha y noto la aceptación y la certeza en mi interior. Permito que mi vibración se eleve. Y disfruto de mi logro, de mi sueño, de mi felicidad. Estoy preparada, preparado para ser extraordinaria, extraordinario. Vivo permanentemente en este espacio fértil donde construyo mi vida, mi alma recupera la divinidad perdida, mi alma posee la cura de todas las enfermedades y la respuesta a todos mis sueños. Soy más poderosa, poderoso, más abundante, más inteligente, más fuerte, más rápida, rápido. Más feliz, más fértil, todo es posible en mi espacio fértil y dentro de mí existe un universo de posibilidades. No tengo límite. Logro potenciales sobrehumanos y estados profundos de sanación. Creo y creo el espacio fértil. Ahora es el momento. Lo acepto. Lo abrazo. Lo amo. Lo creo y lo creo. Yo soy. Salud perfecta. Yo soy poder, yo soy abundancia, yo soy alegría, yo soy fuerza, yo soy un imán para la felicidad Yo soy prosperidad, yo soy amor, yo soy luz y reconozco en mí toda la luz del universo. Siento la divinidad de mi alma. Yo soy. Y con esta sensación. Sintiendo como ese espacio ese espacio fértil se ha creado. Recuperaré la conciencia de mi cuerpo y de la sala, sintiendo la fuerza en mi interior, la certeza, la posibilidad el agradecimiento y los sueños ya cumplidos y hago una inspiración para retener en mi corazón y en mi memoria todos estos sentimientos una respiración más y empiezo a mover mis pies, mis piernas, desperezándome, empiezo a mover mis brazos, mis manos. Moviendo el cuello de un lado al otro, voy tomando conciencia plena de la sala y de este cuerpo, mi cuerpo, dispuesto a vivir mi sueño, dispuesto a abrazar mi vida. Una respiración más y abriré los ojos tomando plena conciencia de mi vida y del lugar donde estoy. Muy bien, ¿qué tal ha ido?